Guardingo. Sí, gracias, presidente. Eh, bueno, queríamos presentar dos enmiendas a la, a la moción del Grupo Socialista, a la moción que ha presentado la, la senadora Carcedo después de, de un debate como muy interesante aquí en el Pleno sobre, sobre igualdad y el crecimiento de la, de la desigualdad en nuestro país. Y compartiendo el sentido de, de esta moción, de la que podremos hablar después, porque creemos que, que sí que son los puntos que hay que tocar, porque la desigualdad no crece simplemente por la crisis económica, sino que ha venido acompañada de unas políticas de, de recortes de, de derechos democráticos que en lugar de paliar los efectos de la crisis parece que lo, los han aumentado, porque al final se trataba de que la crisis, como dice, se dice en la calle, siempre la paga, acaban pagando los mismos y ha resultado esas políticas de recortes en que efectivamente han acabado pagando los mismos. Sin embargo, creo que la senadora Carcedo olvida cuándo empiezan los recortes, porque parece que quiere derogar la reforma del 2012 y no la del 2010, que abrió la puerta a a la pérdida de, de derechos laborales y de negociación colectiva. Y esa es una de las enmiendas. Y la segunda enmienda es también promover la, la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que estamos viendo hoy sus efectos. Porque sin esa reforma y sin priorizar el pago de la deuda a otras cuestiones sociales, hoy el ministro Montoro no tendría una ley orgánica con la que intervenir las cuentas de Madrid para que el superávit no se pueda destinar a gasto social y se tenga que destinar a pago de la deuda. Y eso no empezó con el señor Rajoy, sino que viene de antes y se trata de, de, de derogar todas esas políticas injustas, las haya hecho quien las haya hecho. Gracias.